Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? es Wilton Martínez de RecetoKey.com El día de hoy vamos a retirar mis horas de son G5010, ¿correcto? ¿De qué? Del error de 5B00 Importante, que estemos al servicio aquí arriba o al final de este vídeo, te dejo el enlace para el vídeo acá abajo para que me contacte y para darte el video y el, el link para que descargues el programa, ¿listo? Está en modo servicio, es importante que no la manipules, no uses reset gratuito que daña la Eprom Porque luego no quedará en verde fijo y no podrá resetearse el modo servicio Listo, vamos a dar clic acá donde dice PRO, pestaña PRO Y acá donde dice IN Absorber COUNTER, le damos clic en Set ¿correcto? Esperamos y eso ha sido todo Apagamos la impresora, la desconectamos, volvemos a conectarla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 Salud Wilton Martínez de ResetOK.com